Tarde, noche, y día. Good night. Uh, this is the solution or the fix for the error 502 uh, This is an, a simple error, uh, the host is connected uh, You know, <laughs> the close connection to the Internet And it falls to you uh, You wanted to see that the information that are in, on internet, on Internet And you can't because uh, uh, I don't know the FBI disconnect uh, that host because this is uh, too uh, fragile to the security of the nation. Uh, I have the fix for that. Eh, tengo la solución para eso. Esto que estás viendo es la solución del error 502, en el cual te voy a explicar de una manera rápida. Así que disfrútalo. Solamente tienes que hacer esto: descargas Brave aquí te escribo eh, Facility cortito después de escribir Brave.com pones en la chipone eh, B088 y descargas para que bueno me entiendes tenga mis bonificaciones y ahorres batería además de eso gane vale, por los anuncios bloqueados que están aquí así que haces clic en Download Brave y él automáticamente va a descargar el explorador haces clic igual que Ulcron, aprieta Save abres el programa cuando abres el programa ya sabes solamente tienes que instalarlo no es difícil poner Run, él se encarga de instalarlo en automático, ya saben cómo es esto, y después que se instala, inicia la descarga y se instala, ya saben cómo es esta cosa, cancela la instalación. Y cuando se instala, te va a abrir el explorador, solamente tienes que dar siguiente, siguiente, aceptar algo que tenga que aceptar, cosa que no sale, y entonces solamente lo instalas. Bien, fácilmente podemos irnos directamente al problema, el problema viene siendo ese. Naturalmente me sale el 502 en algunas páginas, solamente algunas por, por problema de que lo han borrado, ya sea el FBI arrestó a la persona que crearon la página porque mostraron información sensitiva que pone en riesgo la seguridad de la nación y borraron la página y punto, solamente a la persona del Fox se le olvidó pagar la cuenta del servidor en la nube y de su base de datos en SQL y se le cayó al servidor. Eso tiende a ocurrir, entonces lo que nosotros vamos a hacer para solucionar este problema Simplemente es descargar Brave y Brave tiene algo bonito ¿Qué es esto? Se llama Web Archive Cada vez que te salga esa página te va a salir el Web Archive Y es lo que va a hacer es que va a tomar capturas de la página a medida que iba pasando el tiempo Desde como estamos viendo en marzo de 1996 hasta nuestros días. Puedes hacer clic en cualquiera de estos puntos y él toma la captura de la página completa, también puede descargar la extensión para Google Chrome por si quiere tomar recaptura de la página y quiere contribuir a cuando busca en internet de información que después desaparece como información de cosas bien sensitivas que han pasado en el 2020 que no se dio de cuenta la gente porque estaba esperando que la noticia oficial lo pasara por televisión cosa que no va a hacer porque es sensitivo y pone riesgo a la seguridad ya sea intelectual, física, mental de la nación y de toda persona dentro de un país. Entonces con esta aplicación lo puedes guardar por si necesitas recapitular. de Expertos que en ese momento fueron censurados o simplemente se les olvidó pagar la cuenta. Debido a que no había solvencia monetaria en esos tiempos y el servidor tuvo que habérsele cerrado. Y cuando hicieron copia de seguridad de su querida base de datos simplemente cayó y, y se lo robaron o mataron a la persona, etcétera. Y desapareció la página. Entonces, con esto puedes eh, aportar a um, lo que viene siendo la base de datos universal para guardar páginas en las cuales se necesita información bastante buena. Así que te lo comparto aquí. Solución a error 502. Espero que te guste. pasa excelente noche. Es esto, no? Día o tarde, toma agua y sonríe mucho. Siempre sea feliz.